Hoy estamos con un montón de cordobeses y cordobesas, de espíritu joven, celebrando el Día Internacional del Mayor. Sabéis que desde el Ayuntamiento hemos peleado, hemos luchado y hemos conseguido conservar las competencias de nuestro centro de mayores. Pese a que el gobierno central quería quitárnosla. Hoy estamos celebrando el Día del Mayor y es importantísimo para mayores eh, la educación de, para la salud. Una educación para la salud que pasa por la alimentación saludable, por el bienestar emocional y, como no, por el físico. Hoy estamos ahora mismo con el Fitplan y queremos que sea un día divertido pero también saludable. Es muy importante que estén saludables porque además son el pilar fundamental de nuestra sociedad. Un saludo para todas y todas ellas hoy.